Soy Fernanda Sesto, tengo 18 años y averiguando encontré sobre el Fondo de Oportunidad. Más allá del apoyo económico que el Fondo de Oportunidad nos da a los estudiantes, si realmente querés estudiar en Estados Unidos te, te recomiendo que te postules porque los fondos de Oportunidad son excelentes para poder eh, ayudarte en todo el proceso de, de, de aplicación que es muy extenso y es muy difícil y yo creo que, que mediante la red que generás con, tanto con la embajada como con eh, la alianza, no te hacen sentir solo en todo ese proceso que puede ser bastante tedioso y agotado.